existen tres formas para configurar documentos vamos con la primera y la tradicional archivo configuración de documento se nos va a desplegar esta ventana de información vamos a dar clic en cancelar la segunda opción la tenemos en el panel de control configuración de documento nos va a abrir la misma ventana y la tercera opción sería editar en mesas de trabajo cuando damos clic aquí automáticamente se nos va a activar en la barra de herramientas la herramienta mesas de trabajo Aquí tranquilamente podemos cambiar el tamaño de nuestros documentos, la orientación, colocar un nombre o dar un clic aquí, que básicamente viene a ser lo mismo que en las ventanas anteriores, es decir, la que tenemos aquí. Suscríbete a este canal para seguir disfrutando de este curso. Déjanos tu comentario, activa la campanita y nos vemos en el siguiente atajo de teclado.